a partir de la apertura de la Sala B, este, el soder empezó a estrenar sistemáticamente cine, cine uruguayo, ¿no? Este, realmente fue muy importante para, para el sector, para el cine nacional, la posibilidad de contar con una sala exclusivamente de estrenos uruguayos y que permitió sobre todo estrenar, este, pasar de estrenar de repente 8 o 10 películas al año en salas de cine, a, a estrenar más de 20, 25 películas por año. Es decir, empezamos a cumplir un, un rol muy importante, sobre todo en la posibilitando el estreno de muchas películas que desde el punto de vista comercial de repente no eran muy redituables o muy interesantes para el circuito comercial. El objetivo de la apertura de la sala es tratar de democratizar el acceso a de todas las películas de todas las producciones que se hacen en Uruguay, obviamente que después entran otras variables en cuanto a la permanencia, es decir, películas que este, tienen mayor llegada con el público, películas que consideramos que desde el punto de vista de su calidad cinematográfica son realmente importantes, de repente tienen mayor permanencia que otras, pero la idea de la sala justamente es tratar de que toda la producción nacional de alguna manera este, este, este, se pueda presentar en la sala B. Uno de, los, uno de los objetivos más importantes cuando me propusieron programar la sala era lograr que el sector audiovisual, desde este, directores, productores, actores, todos aquellos que de alguna manera forman este, el, el sector y en la producción de películas sintieran la sala como propia, ¿no? En ese sentido, este, yo estoy muy cercano a la Asociación de Productores trabajé y trabajo con muchísimos de ellos este, y logramos este, que, que la tomaran como propia en ese sentido estamos muy, muy contentos y también otro de las de los mojones que, que llevamos adelante para justamente este, intensificar esa idea de, de apropiación del sector audiovisual de la sala, fue este, poner en práctica un proyecto que se llama Cortos en Cartelera, el año pasado, que la, no solo queríamos que este, revalorizar el, corto, el cortometraje como un, una forma de hacer cine independiente y propia que se podría exhibir independientemente sin tener un largo después no solo eso, sino queríamos también que las nuevas generaciones que empiezan a hacer cine este, se apropiaran también de la sala B, que la vieran como su sala este, para, para estrenar películas que tuvieran su primera experiencia cinematográfica, de estreno, de distribución en esta sala este, y bueno, es como ir, ir incorporando este, a las nuevas generaciones a a, este, a la experiencia de estrenar. la sala B sea la sala, que, eh, la sala de estrenos de cine nacional me parece algo muy importante. Este, me parece que eh, el Sodre el está cumpliendo una función social, cultural, este, un aporte muy valioso a la cinematografía de este país, y particularmente como programador es una gran responsabilidad. Parece que es, hay un antes y un después en la distribución y exhibición de cine nacional a partir de marzo del 2017 cuando arrancamos con, con este proyecto.